espero que esté recto ay dios mío dios mío dios mío por fin he llegado mira la puta cuánto tiempo mil años para encontrar una puta casa en q 84 es un peo encontrar casa pero yo la encontré y mira qué bien ya estoy mudado, mudanza hecha, estoy con un curano viviendo en nueva casa me la estoy pasando bien, estoy aprendiendo millones de cosas aquí en Q84 ya he llegado, voy a hacer más vídeos para explicar lo que pasa aquí y como vi la gente de tuve que comprar esto hace poco para hacer deporte porque ya lo expliqué en otro vídeo y voy a explicar mil millones de cosas que pasan aquí y no en tierra para poder hacer deporte porque en este planeta de vez en cuando la gravedad tiene más fuerza y entonces tienes que esforzarte, las piernas tienes que ejercitarlas el cuerpo también entero para poder poder soportar esa gravedad. De vez en cuando eh, es irregular. Pero tengo muchas cosas que explicar. Lo más importante es que tengo el pino para representar la Navidad. Del planeta Tierra Que aquí no hay Obviamente porque aquí No hay religiones Pero es solamente Para representar Que casa es Navidad Y que llevo conmigo Siempre en cualquier planeta Que vaya Una representación De donde vengo Así que eso Feliz Navidad Ya voy a empezar A hacer más vídeos Para explicar un poco Todos los artefactos Que hay aquí Que parece que es como Tierra Y que hay una cocina Un refrigerador Hay platos Hay ropa Tengo muchas cosas Que son como en Tierra Pero que no tienen La misma utilidad aquí La esperanza es lo más importante Por fin he llegado Al planeta más increíble De este sistema solar De este universo pero no en el mismo sistema solar de la Tierra voy a explicarlo todo un beso fuerte